Llegamos al, al hotel y solamente descansamos. Prendimos, prendimos el jacuzzi, nos relajamos. Sí, y por eso no, no mostré nada de eso. Pero ahora tenemos una cita. ¡Ting! Hola. Hey <ríe> guys. Hey guys, sí. Me salté dos vlogs. Han sido unas semanas bien, bien, bien pesadas. Y además han tenido actividades extra programáticas. Eh, se me desordena un poco el mono. Así que. Me decidí tomármelo con calma. Han pasado tantas cosas. Eh, y quiero mostrarlas porque han sido entretenidas. Lo primero es que, es que fue la fiesta hotel. Con la cara nos pusimos bonitos para ir a bailar. De eso eh, nos fuimos a Valparaíso a descansar un poco. y vimos a mi familia y después fuimos a nuestro destino final, un par de días en el Cerro Recreo, ahí en Viña del Mar. Decidimos descansar con la caro, viéndonos para acá. Esta es la vista que tenemos. ¿Qué te parece todo esto? Qué hermoso. Tiene una cusi, tiene una mesa y está en nuestra pieza ahora es muy pero muy bonitos la más ah. vamos a tratar vamos a tratar de descansar lo más posible todo el descanso que se pueda está la cara explorando Seguimos nuestro paseo por piña, ayer no salimos casi nada de la pieza porque está muy muy rica, así como una sana exquisita. Yo, yo tengo una agua con la sana. Yo compro puras sana en <risa> <risa> Y además había un jacuzzi, así que antes de dormir nos tiramos ahí en agua. Uber caliente y, y nada por pues eso así que y ahora vamos a hacer algo, un panorama super entretenido para el, surfi, el, el permiso de circulación atrasado de la caro este último día el Último día, nadie se enoja Para eso están las vacaciones pasando hacer los siento. trámites que nunca. <risas> ¿Te fue bien? Sí. <risa> Estamos listos. Estamos ready. Vamos a usar, ¿por favor? Bueno, la pieza de hotel era fantástica La cama exquisita La ducha tenía hidromasaje Había una terraza espectacular Y la guinda de la torta Es que había un tremendo jacuzzi Que disfrutamos Más de lo que deberíamos haber disfrutado Por esto volvemos A la programación habitual Estas cosas pasan en un blog de sauce Así que eso chiquillos, muchas gracias por estar ahí Atentos, dándole me gusta, comentando Y... Y... Eh, ¿Qué vamos a hacer con los paguas? O sea, ya no hay vlogs los miércoles, entonces... Así que eso, este fue el vlog 368, si es que no me equivoco. Y nos veremos el martes. Eh, en volada hacemos un Power? no sé. Adiós. ¿Y el otro? <risa> ¿Y el otro? <risa> ¿Y el otro? <risa> ah, tan con el No, se ha a ver si queda igual. Todo sea eso, todo sea que queda igual. La calculita personal.